Bueno, muy buenos días a todos. Eh, sean bienvenidos a este tutorial sobre el uso de ORCID. ORCID es un, eh, digamos, un mecanismo para la identificación del perfil de un investigador y es un número de identificación que lo individualiza para evitar confusiones con respecto a homonimias, es decir, personas que pueden tener los mismos nombres o iniciales y que tienen diferentes hojas de vida y además se desempeñan como investigadores. Entonces, eh, siempre que nosotros vayamos a, a registrarnos en ORCID eh, debemos buscarlo en el, en el buscador de internet y buscar las siglas ORCID así tal cual como está. Eh, este es un servicio totalmente gratuito y eh, una vez entramos a este pantallazo de ingreso, eh, llegamos es a través de la opción eh, ingresar o registrarse. Entonces supongamos que yo no tengo ningún perfil y entonces me va a preguntar algunos datos básicos para poderme registrar. Entonces me va a preguntar pues mi nombre, apellido, un email eh, de contacto, preferiblemente usar el institucional y un email personal de respaldo en el caso de que eh, uno cambie de vinculación profesional. El, se incluye una, una contraseña, esa contraseña de tener al menos ocho caracteres, una mm, letra o un símbolo y un número. ¿sí? Después de que ustedes han configurado su, su contraseña, ustedes la, la copian o la guarda. Es mejor que la copien en algún lado porque hay veces que uno la guarda en el equipo y por algún motivo le toca formatear el equipo y pierde las contraseñas. Eh, eh, una vez han configurado su contraseña, la confirman, y aquí les van a preguntar algunas cuestiones sobre la visibilidad de su perfil. Entonces, eh, pues lo ideal, como se supone que esto es público, y pues para que fácilmente lo puedan identificar, entonces uno escoge la opción de, eh, para que todo el mundo pueda ver el perfil. No es muy recomendable que solo personas seleccionadas o solo uno porque eso dificulta, por ejemplo, que cuando uno somete un artículo, la revista pueda validar que efectivamente uno corresponde a la persona que, que está indicando con ese, con ese número ORSIC y eh, aquí uno puede activar si uno quiere recibir notificaciones, por ejemplo, de, de nuevas publicaciones que estén reportadas con la autoridad de uno, y pues da, da la, la aprobación con respecto a los términos de uso, además valida aquí el, el CAPTCHA para ver que no es un bot. Luego de que ustedes registran esto, eh, reciben un correo, donde les, les indican que el perfil ha sido creado, que por favor lo activen. Entonces, una vez hacen la activación, ese correo va a llegar a su eh, email eh, primario, eh, ya van a tener el, el perfil y el perfil lo pueden ir diligenciando. Entonces, pues yo ya tengo uno creado, entonces les voy a mostrar como qué partes tienen. Entonces, una, una parte... Eh, tiene que ver pues con los datos del perfil. Entonces, por eso es importante que cuando colocan su nombre, coloquen sus dos apellidos ya con un guioncito para que no tengan que reconfigurar este nombre. ¿sí? Igual, eh, digamos que muchos de estos eh, parámetros se pueden editar, pero pues la idea es que por lo menos su nombre lo dejen completo. Este es el número de Orsi que pueden verlo en la parte superior izquierda, y ese es el código que ustedes van a colocar cada vez que reporten su autoría en un trabajo de investigación. También aquí hay la opción de, eh, por ejemplo, colocar eh, sitios web que están ligados al perfil de uno, entonces, por ejemplo, el perfil de ResearchGate que ustedes hayan creado, el perfil en Google Scholar Citations, que también lo deben crear, y el del Civilag. También pueden agregar otros perfiles como el de Mendeley, y eh, estos se conectan directamente con, con el ORCID, de tal manera que permite como cruzar todas las fuentes posibles donde ustedes pueden tener productividad académica. Aquí en el país, pues obviamente configuran cuál es, cuál es el país de residencia y en la, red, la sección otros, otros IDs o otros números de identificación es donde incluyen eh, otros identificadores que son creados, por ejemplo, por editoriales, como es el Researcher ID y el Scopus ID. Eh, el cual pues ustedes lo pueden, cuando crean esos perfiles, ellos le van a pre preguntar que si ustedes quieren como cruzarlos con Orsic, entonces al momento de autorizar ese cruce, eh, es que se activa que aparezcan estos, estos números de identificación. Eso digamos que no, no habría que hacerlo eh, manualmente, aunque pues también es, es posible ingresar. Pero digamos que ellos se cuidan mucho en que, que sea información válida, entonces por eso es que eh, ustedes van eh, conectando las diferentes fuentes de información para que aparezca. Entonces, aquí hay otra, eh, otra sección que hace referencia a la, a la experiencia laboral. Entonces, la experiencia laboral se agrega acá, eh, básicamente... Eh, da una opción aquí, editable, donde ustedes pueden, por ejemplo, eh, agregar aquí, eh, no, esto, esto es para ordenar, donde dice sort es para ordenarlo, pueden ordenar por eh, de más reciente a más antiguo o por el título de la vinculación. Entonces, eh, una vez están eh, dentro del, del, del sistema, pues ustedes pueden eh, editar y así pueden modificar cosas. Entonces vamos a hacer la, la opción. Uno lo puede vincular a Facebook, al, al Facebook de uno, por ejemplo, para no estar recordando contraseñas. Entonces ya, si ustedes ven cuando yo hago singing, cuando hago el ingreso, ya aparece mi nombre aquí y ya todo está editable. Entonces, por ejemplo, si supongamos que yo tengo otra vinculación laboral, eh, yo la agrego aquí, entonces da adicionar empleo, me pregunta la organización, la ciudad, el departamento, las, eh, el departamento, pero el departamento administrativo, pues la unidad administrativa, o sea el estado, región, el, el país y también la, digamos, la dependencia específica dentro de esa institución, mi rol, la URL de la institución y la fecha y finalización de, de ese trabajo. La idea es que ustedes lo configuren siempre para que sea visible, porque pues, de esa manera van a ver cuál es su trayectoria profesional. Luego, por acá, está como la parte de formación. Entonces, en la formación... Pues, eh, digamos, si uno es estudiante de pregrado, pues lo que debe colocar es la formación universitaria. Hay gente que coloca desde la primaria en adelante, pero pues, digamos, lo que es informativo es la carrera profesional eh, y los posgrados. Aquí ustedes pueden agregar eh, formaciones específicas, lo mismo les va a pedir... Eh, los datos de la organización que avala esa, esa formación y su título específico, que hace referencia a cualificación, por ejemplo, cursos cortos, diplomados, especializaciones, cosas que, digamos, que certifiquen mis habilidades específicas. Y en educación, a ver si la activa, en educación, pues ahí sí eh, colocarían eh, los títulos de, de pregrado, posgrado, etcétera. Pero ustedes ven que, digamos, la estructura de la información es básicamente igual. Aquí es importante, pues, indicar los años de duración del estudio. Sí, por ejemplo, acá eh, claramente se indica cuál fue la duración de mi doctorado, la duración de mi maestría, la duración de mi pregrado. Entonces, eh, aquí debe, debe indicarse, por ejemplo, el título. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo identificar que eh, efectivamente aquí falta mi título como biólogo. Entonces, yo lo puedo editar. Entonces, por ejemplo, acá dice: eh, tengo que indicar que soy bióloga, que estudié en el departamento de biología. Eh, que eso es en Cundinamarca. Estudié en la nacional. En Colombia las fechas son, eh, son correctas, ¿cierto? Y le doy a salvar los cambios y entonces si ustedes ven aquí ya aparece mi título como bióloga, ¿sí? Entonces yo puedo ir editando e ir perfeccionando toda esta información. Luego viene una sección eh, donde, digamos, uno incluye, esto es relativamente nuevo, eh, como... Otras funciones que uno puede tener y que son eh, como reconocimientos a su, a su carrera profesional, además de premios. Entonces supongamos que acá eh, yo puedo agregar una, una posición invitada y es en, en la revista Orinoquía. Yo hago parte del comité científico, entonces... Eh, Van los datos de la ubicación. Eh, pues no ex la revista, como tal, no está asociada a un departamento. Pero aquí eh, puedo colocar como parte del comité científico de la revista. Puedo incluir la URL de la revista. Entonces, la URL de la revista es la siguiente: vamos con el buscador. Y aquí ya puedo copiar la URL, ¿sí? Entonces, eh, nos vamos aquí, completamos la URL, eh, creo que arranqué como en, digamos que en 2019, ¿cierto? Supongamos que fue en febrero, ¿sí? Y no ha terminado, o sea, cada vez que ellos me necesiten, ellos me escriben, y eh, aquí está como esa, esa posición, adicional Y ahí uno puede agregar, por ejemplo, si uno ha sido comité científico de congresos o de otras, eh, por ejemplo, de asociaciones donde uno actúe como consultor, como eh, miembro activo, etcétera, porque eso, pues, es una muestra de la trayectoria profesional y como el reconocimiento dentro de redes profesionales. También puede incluir eh, distinciones o premios, ¿cierto?, entonces, por ejemplo, yo puedo agregar que eh, conciencias, sí, conciencias, eh, existe, por ejemplo, conciencias en Bogotá, en Dinamarca, aquí me dio una beca para mi doctorado, beca jóvenes del bicentenario. Y, bueno, no, no hay una URL adicional para la, para la beca, pero con ciencias, pues sí tiene su, su página web. Entonces, yo lo que puedo hacer es copio la URL, le agrego acá, me gané esa beca en 2009, entonces eh, no me acuerdo el mes, pero digamos que fue en septiembre. ¿sí? Entonces yo la agrego a la lista y ya aquí me aparece esa beca que yo recibo. Y así voy a agregar para todas las becas que yo tenga. Eh, pues como veces que uno no se acuerda de toda la información, entonces uno va comparando con el Civilac y va diligenciando los datos. Eh, bueno, también eh, aquí uno puede colocar eh, las mm, asociaciones a las que pertenece, entonces... Yo hago parte de una asociación que es la Asociación Colombiana de Micología. Entonces, Asociación Colombiana de Micología. Entonces, eh, supongamos que tiene su sede en Bogotá, porque fue registrada ya. Entonces, eh, agregamos los datos, seleccionamos el país. por acá, Colombia, no tiene un departamento, el tipo de membresía, yo soy un asociado. Eh, la, la asociación todavía no tiene URL y digamos que empecé en 2020, es cuando adquiere la eh, personería jurídica la asociación y pues vamos a colocar por acá una fecha que sea, como, no sé, mayo. Y no se ha acabado, yo sigo siendo parte de la asociación, entonces ya aquí, si ustedes ven, me aparece parte de la asociación. Yo pertenezco a otra asociación, que es la sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, y así yo puedo ir adicionando todas las asociaciones a las que pertenezca. Hay otra asociación que, eh, perdón, hay otra sección que corresponde a la financiación, ¿sí?, entonces, esta sección va a corresponder a, a todos los eh, financiadores que me han dado recursos para hacer investigación. Entonces, acá eh, yo puedo colocar que, por ejemplo, um, actualmente tengo un proyecto eh, con financiación. Aquí me está preguntando, ¿la quiere buscar de internet? O sea, a partir de los artículos que usted tiene publicados o la quiere adicionar manualmente. Entonces, yo la voy, le voy a elegir, la voy a adicionar manualmente. Entonces, aquí me pregunta que qué tipo de financiación es. Entonces, el, me preguntan que si es un premio, que si es un, como una eh, beca, una convocatoria, si es un salario, como si fuera un honor, honorario, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, supongamos que aquí colocamos este tipo de, de vinculación, él me va a, me va a preguntar el, el tipo, el subtipo de financiación y me pregunta el proyecto. Entonces, pues para tratar de hacerlo un poquitín más realista, voy a ingresar eh, a mi sila para copiar la información. Entramos aquí a CILAC. Y una vez estemos en CILAC, aquí en la sección de proyectos que yo lo tengo actualizado, eh, voy a seleccionar un, el proyecto vigente que tengo. Entonces, acá en detalles, observar todos los detalles asociados a ese proyecto. Entonces, en, en Orsin me estaban preguntando que cómo se llamaba el proyecto, entonces vamos a copiar el nombre. Eh, me pide una descripción, entonces la vamos a copiar la descripción, el resumen. Eh, me dice que cuánto me financiaron. Entonces, bueno, como, como es opcional, o sea, solo lo que tenga asterisco es obligatorio. Eh, bueno, entonces aquí pongo la cantidad en efectivo. Generalmente ellos piden eh, que uno discrimine si es el monto total del proyecto, si es la, la cantidad en efectivo. Y eh, como esto es un proyecto que inició ahorita, en, eh, que está vigente, inició en julio, entonces inicia en 2020... 07 y va a uh, terminar en 2021, 2021 en enero. ¿sí? Entonces, uno cierra, llena estos datos, luego me va, me va a preguntar cuál es la eh, agencia de financiación, entonces es la dirección general de investigaciones. de ¿Sí? No, no existe eh, previamente porque, pues, eh, digamos, no, no es una entidad como tal, la dirección general. Pero entonces él, él me acepta que yo ingrese la información. Luego pregunta que de dónde es la ciudad, el país, tal, y me pregunta el, con, el número de contrato. El número de contrato viene a ser el acta de inicio del proyecto, entonces eh, para buscar el acta de inicio pues esa no, me la debieron haber creado, si yo soy estudiante yo debo pedirle eh, pues una copia de esa acta de inicio al profesor pues para poderla incluir en mi, en mi SILA, yo la tengo registrada en la carpeta de trabajo del proyecto entonces y eso está pues asequible a todo el equipo de trabajo, entonces, este es el código del acta de inicio. Tenemos a que cargue un poquito. Y aquí copiamos el código. ¿sí? En estas cosas sí es importante ser muy organizado, ¿sí? porque eh, pues hay que tener la información disponible con rapidez. Entonces, por ejemplo, dice... Eh, que si, que si uno es parte de la. aquí les da qué relación tiene uno con respecto a, a ese trabajo. Entonces, si es parte de una gran colección de trabajos, eh, se coloca como self. O part of si es un indicador que aplica a diferentes versiones alternadas de un trabajo. Entonces, eh, coloquemos, dejémoslo en self, ¿sí? Porque es un solo trabajo, no es parte de un macroproyecto, sino que es un proyecto en sí. Y lo agregamos a la lista, ¿sí? Entonces, eh, aquí ustedes ven que aquí ya me aparece el proyecto financiado, ¿sí? Eh, como esto es un poco dispendioso, yo normalmente lo hago en vacaciones para no estar con afanes, pero digamos que hay veces que uno se le olvida, entonces uno deja así. Pero, pero la idea es que como estuvo conectado con diferentes bases de datos, pues eso muestra cuál es la trayectoria y eso enriquece el perfil. Y entonces mucha gente se queja, es que, ay, no, no me aparece todo lo que, lo que yo he hecho. Entonces, no aparece porque hay muchas cosas que hay que ingresarlas manualmente. Bueno, entonces, esta es la sección ya más eh, sustanciosa del ORCID que tiene que ver con las publicaciones. Entonces, eh, las publicaciones, aquí lo único que va a contar son los artículos científicos que estén publicados en revistas indexadas. Los working papers y otros tipos de documentos eh, no, no cuentan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a agregar acá los trabajos? Nosotros los podemos eh, agregar de diferentes maneras. Podemos buscar a través de nuestros datos como autor, ¿sí? Podemos eh, agregar eh, a partir de algún tipo de archivo de bibliografía, puedo, puedo agregar un DOI, si ya lo conozco, eh, puedo agregarlo de una base de datos eh, Digamos, de referencia como Putman puedo agregarlo eh, importando mi biblioteca de referencias, ¿sí? O puedo agregarlo manualmente. Entonces, por ejemplo, la que más uso es eh, buscar y, y asociar. Entonces, eh, la mayoría de mi bibliografía, eh, pues, está ligada o a Redalic o a Scopus El Serio. Entonces, vamos a mirar los dos escenarios. Entonces vamos a entrar a Realic. Entonces, bueno, eh, si fuera la primera vez que ustedes hacen eso, eh, les va a preguntar que si autorizan conectar con Orcio, ¿sí? Entonces, eh, bueno, este es, este es Realic, esto es una sociedad, digamos, como una red de información de revistas científicas latinoamericanas. Entonces, la mayoría de revistas, pues, colombianas o de la región están conectadas aquí. Lo mismo, hay que editar el perfil acá, en esta sección. Yo puedo cambiar, pues, para que me aparezcan mis nombres, cuál es mi correo de afiliación, si hago parte de algún tipo de asociación y cuáles son mis perfiles personales como investigador. Por ejemplo, aquí veo que me falta... Eh, mi perfil de Mendeley. Entonces, mi perfil de Mendeley estaba por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo voy a abrir en otra pestaña. Lo voy a copiar, la URL, por aquí donde era que estaba yo. Entonces, lo agrego. Y listo. Ya guardé eso, entonces ya me quedó conectado con mi también. Entonces, eh, si ustedes ven, lo primero que aparece aquí en el de Realix son mis publicaciones, y aquí me aparece pues todo lo que yo he creado, eh, o sea, lo que he publicado y lo que está agregado. Si está con chulitos, que está agregado. Entonces supongamos que, eh, pues yo me quiero buscar porque yo estoy segura de que yo publiqué algo nuevo, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que desde, desde estudiantes ustedes mantengan el mismo nombre de citación. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquis, yo no sabía y eh, yo firmaba solo con mi primer apellido. Entonces, eh, resulta que bueno, hay mucha gente que puede tener mis mismos nombres. También, por ejemplo, en algunos de mis primeros trabajos yo aparecía era así, como Ortiz ML, también eh, podía aparecer eh, como Ortiz M, ¿sí? entonces, miren que Ortiz M, hay restos de Ortiz M, entonces me toca ponerme y mirar cada una de las sugerencias a ver cuál coincide con mi nombre, ¿sí? entonces... Eh, como para facilitar, si, si yo reconociera que este trabajo es mío, ¿cierto? Le doy en el clic de añadir, ¿sí? Entonces, pero pues, eh, esto se aplicaría solo si, eso fuera, si esa publicación fuera mía. Eh, aquí ustedes pueden ver que, que está todo, todas las opciones que aparecen bajo ese, ese artículo. Y aquí, eh, pues hay una sección donde eh, hay indicadores. También ustedes pueden buscar por el nombre del trabajo, por ejemplo, si hay veces que por algún motivo no, no muestra el, la, la vinculación por el nombre, entonces también pueden buscar el nombre exacto, el título exacto del artículo. Entonces, eh, aquí pueden no, eh, ver unos indicadores referentes a su productividad. La, la, la página es un poco lentica. Y también aquí ustedes pueden habilitar la integración con el Orsit. Entonces, como el, el mío está integrado con el Orsit, eh, por ejemplo, aquí, bueno, aquí están mis indicadores. Entonces, eh, por ejemplo, pueden ver la, la producción. A ver, indicadores de producción. A ver. Bueno, aquí no está, no está funcionando. El, entonces, si supongamos que ustedes nunca han hecho la integración, entonces ustedes pueden, eh, supongamos que les, les salen acá las opciones de los trabajos, eh, pero pues todavía faltan integrar los orcio. Entonces, por ejemplo, este. Entonces pues aquí aparece el trabajo. Yo lo puedo consultar si sí, efectivamente es mío. Entonces, eh, yo lo puedo eh, agregar acá. ¿Sí? Entonces pues aquí me están saliendo los aspectos. Ah, aquí me tiene preguntas. Eh, Ah, bueno, el del link de asistencia, perdón. Voy a extraer Este es el link de asistencia. Y me están preguntando por citación en Aviralis. Ah, Esa lo vamos lo podemos mirar en otro momento, porque es un poquito diferente. Bueno, eh, y aquí en Realic. Eh, entonces aquí, pues, él está diciendo que como él ha buscado ampliamente en todos los perfiles que yo tengo pues básicamente no hay nada pendiente por ingresar, ¿sí? Entonces eso es lo que me muestra aquí en el cero y como ven está ligado al ORSI. Y listo, entonces yo cierro acá, ¿sí? Me vuelvo a mi ORSI. Entonces aquí puedo ver que efectivamente pues todos mis, mis trabajos linkeados ya están aquí involucrados. Puedo entrar también a Scopus Elsevier, pero él solo me va a mostrar pues lo que esté directamente ligado con, eh, digamos, con, con, con el sistema Scopus no todas las revistas lo están y por eso ustedes ven que yo solo aparezco aquí con cinco artículos eh, hay que revisar que la, la, los datos de vinculación de uno estén actualizados entonces bueno esta soy yo, le doy siguiente eh, me pregunta que si ese es mi nombre de perfil le doy siguiente y aquí aparecen los artículos que están referenciados para allá eh, entonces le digo sí, esos son todos, los reconozco. Eh, solo lo que esté indexado allá en Scopus me va a aparecer y por eso es que me aparece tan poquito. Entonces, eh, luego me va a preguntar que sí, si, pues esto es todo, todo, todos los, los eh, trabajos que quiero vincular a mi perfil, le doy siguiente. Aquí me va a preguntar cuál es mi eh, al, al Scopus ID enviarlo a ORCID entonces por favor, eh, el, digamos, mi Scopus ID enviarlo a, al, al ORCID Entonces le puedo dar eh, el correo profesional, cambiamos el correo profesional, confirmamos el email y le damos el autor ID y luego... Eh, pues hay que darle como el permiso, entonces le, le debo enviar mi publicación. Entonces, listo. Entonces ya quedó conectado totalmente lo de Scopus con ORSI y entonces ya me puedo devolver a ORSI. Entonces, ya a este momento, pues ya no, yo no tengo que hacer nada más. Ellos ya, ellos cruzan la información que esté en las diferentes bases de datos y yo lo único que debo hacer es. Revisar que efectivamente todo lo que ha sido creado, pues, esté validado, esté completo, ¿cierto? la información completa y eh, también tengo la opción de, pues, editar detalles. Supongamos que este trabajo está incompleto, entonces yo lo puedo eh, editar o modificar con respecto a, eh, digamos, la fuente, ¿sí? Eh, si ustedes ven aquí, aparecen la revista en la que fue publicada el año, el ID del trabajo, etc. Eh, no se preocupen, hay algunos, sobre, sobre todo por ejemplo en mi caso, como, como en, en, al inicio de mi carrera profesional, pues eh, era limitado el acceso a internet, entonces hay, hay trabajos que están en revistas que difícilmente aparecían en las búsquedas por google entonces a mí me tocó hacer como un trabajo de, de poner las urls manualmente y todo eso ya a ustedes no les toca entonces pero si sí, supongamos que ustedes quisieran editar algo yo puedo editarlo eh, modificando acá entonces por ejemplo aquí aparece el tipo de publicación esto es un artículo eh, entonces, ah, bueno, hagamos el ejercicio de buscar este artículo para agregarle una, una URL específica. Por lo menos si es un artículo que, pues, por lo viejito, por lo que sea, eh, no aparece. Entonces, voy, vamos a entrar acá. Eh, aquí está el artículo. Entonces, miren que eh, puedo rastrear el PDF, donde era que yo estaba, por aquí. Entonces puedo encontrar el, el subtítulo, aquí está el esquema de citación, el, el país, el idioma, eh, aquí coincide la publicación que es en el año 2003, lo puedo validar y el tipo de identificado. Entonces pues digamos que hago, hago ese pequeño cambio para facilitar la conexión de la fuente. Le doy salvar y listo. Entonces cuál desde que tenga el lapicito, el trabajo quiere decir que yo lo puedo editar. Eh, si aparece este muñequito es para que uno haga como una copia y lo edite, porque esto ha sido jalado de otra fuente de referencia. Entonces, digamos que le damos que sí. Y, eh, ¿por qué me estoy acá? Okay. Entonces, le damos acá. Bueno, no sé por qué se está devolviendo aquí, pero no debería molestar. Me está mandando sal otro trabajo. Bueno, a veces estas plataformas como son gratis molestan en las conexiones. Pero el caso es que eh, yo puedo eh, mod hacer modificaciones ¿sí? en cada uno de los, de los ítems de información. Lo ideal es que uno haga las ediciones eh, directamente en la fuente porque él cruza, él cruza los, los, los, los orígenes de la información. Bueno, eh, por aquí hay otras bases de datos, ¿cierto? De otras ubicaciones, eh, pero digamos que las más útiles para Latinoamérica son, son estas. También uno puede vincular a Crossref, Metadata. Bueno, está caída, el casco es que no la puede la puede agregar, puede agregar de diferentes sitios. Y, y bueno, esto es como la estructura base, si ustedes ven, no es nada complicado. Y eh, lo interesante es pues ponerse con toda la paciencia del mundo a adicionar las cosas. Eh, como les decía, supongamos que ustedes buscan y no les aparece nada, pero quieren agregar algo manualmente. ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden escoger. Eh, por ejemplo, unas memorias de un congreso, otro tipo de publicación, o también los registros de patentes u otros documentos. supongamos que aquí yo, puedo, yo quisiera agregar un, un, un working paper o alguna otra eh, categoría. Entonces, yo tengo que escoger la categoría. Eh, por ejemplo, aquí tengo la opción de eh, seleccionar un set de datos, ¿sí? Que yo lo tenga inscrito en mi Research Gate o alguna una política o una metodología o un software. Entonces, supongamos que voy a registrar un software. Aquí me dice, sí, claro, ¿cuál es el título de su software? Entonces, si ustedes recuerdan, en, en producción técnica ya habíamos inscrito los softwares. Bueno, aquí ya sí reactivo la sesión y eh, busco el software desde pues aquí ya aparece y aquí están los detalles entonces en el ORSID me preguntan cuál es el título de software entonces el título de software es este Agregamos aquí. Eh, luego me dice cuál es el, la fecha de publicación. Entonces la fecha de publicación fue 2018. Eh, por acá me pide otros eh, datos de identificación, el país de publicación. Citation Type, aquí yo escojo que sea APA, puedo agregar una abre descripción del aplicativo, Ahí está, aquí la copio, y ¿qué más puedo agregar? Eh, identificadores del trabajo, el lenguaje usado en el trabajo, y listo. Entonces, a que provea el formato de citación. Formato de citación, ¿verdad? me toca importarlo a partir de, de una de una cita. Entonces, bueno, lo voy a colocar así como medio a mano y a ver si me lo, me lo acepto. Si no, tendría que importarlo desde de una cita de referencia de menores. Entonces, bueno. Este es Ceballos -Garino. Y... Mmm, aquí, ¿no Y listo. Entonces, eh, bueno, esas serían como las opciones. Y yo creo que voy a parar la grabación para poder responder las preguntas.